Eh, no, no estamos en San Francisco, pero venimos al Café San Francisco, aquí en Kuala Lumpur. Y esto, esto va dedicado a nuestros seguidores de California, de Runner Park, de Kotari. Un saludo por, a, por allá a todos nuestros fans. Y a su salud nos estamos tomando un cafecito. En este lugarcito se llama San Francisco Café. Está muy rico, la verdad. Tienen sus tazas. Su el of San Francisco. Con el tramo. Aquí. Oh, come me